Que arrepiento, esta perspectiva que contemplo Lo contempla todo desde el miedo, todo compañero Tenido por el cristal financiero y de tanto pensar Que, tanto pensarte, sería lo peor Pusimos el dolor en el estante, hundimos el dolor en el estanque Nos pilló el dedo y la mano entera prende el juego, el fuego el bobo y la hoquera Paranoia que respiro en esta sociedad Villar vistas de lo que vendrá, primordial La, pillar pistas de lo que vendrá primordial Y a de la lejanía como la certeza mía De que no sabemos lo que traman, de que la doctrina del mañana Está ensayándose y tú partiéndote para germinar en la otra cadanza Yo general, nueva óptica percal, nuevo drama Presionan ya cerca del filo, cuídate, cuídales Close to the edge escribiendo historia Estoy consciente, despierta contigo en una colmena inserta Faltan cuidados, desierto poblado, impotente, desierto desabastecido y latente El inminente giro engranándose, ¿quién lo vaticina? Eh? ¿Quién lo vaticina esta vez? ¿Quién lo vaticina esta vez? Estoy consciente, despierta contigo en una colmena inserta Desierto poblado, impotente, desierto desabastecido y latente y indecido, granándose. ¿Quién lo vaticina? ¿Eh? ¿Quién lo vaticina hasta P? ¿Quién lo vaticina hasta P? Estoy consciente, despierta contigo en una colmena inserta. Faltan cuidados, desierto poblado, impotente, desierto desabastecido y latente. Siempre dependió de mí, ventanas que abre mi voz y mi duda A verla que va a caer, ayuda a medio mudar, a medio meblar, me desnuda Quiero escucharme, sentirme segura, sé con quién duermo cada luna Sé que todo tiene un filo, sabe cada célula, sé que todo camina perdido. Las ganas del cambio también las noto chivando Nos pudo el dedo y la mano entera Aprende del juego el juego en la okay. Sí que sí. Les quiero. Muchas gracias. Mucho amor. Gracias. Gracias.